Una de las cuestiones que ponen en tensión las, las planificaciones tienen un poco que ver con esto de cuál es el sentido, ¿no? O sea, ¿para qué planificamos? Eh, ¿Desde qué lugar lo estamos haciendo? Eh, ¿Cuáles son las, las dimensiones que se ponen en juego? Y es importante tener en cuenta que en una planificación eh, se van construyendo no solo lo, las decisiones y las definiciones que tomamos a nivel institucional o a nivel de espacio curricular, por ejemplo, o, o lo que tiene que ver con el recorrido didáctico de lo que hemos planteado para nuestro espacio curricular, sino un sentido ético, un sentido político, ¿no? es decir, cuáles son las verdaderas intenciones que nosotros tenemos como instancia de formación que se ponen en juego obviamente en esta planificación. Eh, Suele pasar que los docentes tenemos esta mirada de mm, de alguna manera decir bueno pero esto queda plasmado en un papel nadie lo va a mirar o, o la construcción que yo hago verdaderamente no va por este lugar eh, muchas veces lo que planifico en realidad eh, no, no termino o no logro terminarlo de, de dar de construirlo con los estudiantes y demás y en realidad lo que hace la planificación en este sentido es poder diagramar un espacio, un mapa, ¿no? de, de alguna manera estar pensando en algún eh, de estos recorridos que si bien son didácticos, eh, nos permiten pensar posicionamientos éticos. Y esta es la razón por la que se construyen, digamos, estas planificaciones. <coughs> Amén de que uno pueda diagramar o pensar determinadas actividades, determinadas bibliografías, determinados videos, determinadas construcciones, este, hasta películas o canciones, me parece que ahí hay un posicionamiento que hay que tener en cuenta en el que nos si tenemos que situar como ciudadanos, como, como verdaderos este, artífices de la construcción ciudadana, es decir, cuáles son los parámetros éticos y cuáles son las definiciones políticas que tomamos al respecto y desde qué lugar cuando tomamos la decisión de hacer esto, desde qué lugar vamos a brindar las mayores posibilidades eh, a cada uno de nuestros estudiantes. Cuando se diagramaron en realidad los diseños curriculares de secundaria para la resignificación, se pensó en toda esta construcción macro, se pensó desde, desde el, el, la, la estructura sin estructura, por decir, porque al pensar de Edgar Morín, que era lo que nosotros verdaderamente teníamos como plafón de fondo para, para empezar a construir eh, había que desarmar muchas cosas, había que pensar en en cómo cada una de las, eh, de las disciplinas que conformaban la educación secundaria hasta ese momento eh, podían tener una ruptura, podían generar otras cuestiones hacia el interior de la propia disciplina de ahí es que se construyan espacios curriculares y no materias o disciplinas de ahí es que se plantean recorridos didácticos, estas especies de puentes que se van construyendo alrededor de cada una de las disciplinas o otras disciplinariedades que se pudieron dar en, en, en la conjunción de muchas cosas o multidisciplinariedades. Eh, pero todo eso se construye dentro de un marco político y dentro de un marco ético. Es ineludible pensar que la formación del estudiante de secundaria con un fin eh, ciudadano, con un fin que tuviera que ver con la construcción de su propia identidad y al mismo tiempo que pudiera tener la posibilidad de seguir estudios eh, de formación superior, de universidades o de lo que fuera o pudiera generarse un espacio para trabajar tenía sí o sí que ver con esta construcción, ¿no? es decir, eh, en este sentido me parece que lo que la resignificación este, todavía tiene, todavía se palpa, todavía es potencial de trabajo y más para quienes están eh, en la formación docente es la construcción básicamente de este desarrollo ético político nos parece importante en ese punto eh, recalcar que quizás las primeras 30, 33 páginas del diseño curricular aún están vigentes justamente por esa construcción, ¿no? por esa posibilidad de, de ir mirando cada situación, cada persona, cada sujeto en la escuela eh, y de pensar la situación en el contexto en el que se dan y después desde ahí empezar a construir verdaderamente las planificaciones áulicas institucionales, eh, macro, micro institucionales, que de alguna manera hacen al quehacer docente. Eh, una de las cosas que, que también tenemos que tener en claro es que cuando Morín plantea eh, que hay que hablar desde la desde la incertidumbre, desde la construcción del, de la micro a partícula al todo me parece que esto es el lugar en el que cada uno tiene que, que compenetrarse y comprometerse cada uno de nosotros hace una parte de ese todo y en ese todo se reconstruye al mismo tiempo con los estudiantes el verdadero sentido de lo que es la educación eh, planificar es eso, planificar es pensar, pensar en el presente y pensar al futuro y en el pensar a futuro es también poner en juego la vida de otros. Así que por eso es tan importante tener en claro que ese desarrollo tenga un proceso, tenga también un producto, pero al mismo tiempo que se encienda eh, cuál es el verdadero sentido de, de esa construcción. Y en este caso, al ser docencia, eh, no deja de ser otro que no sea la ética, la responsabilidad, y la, la independencia que tenemos cada uno de nosotros y la autonomía en la que cada uno de nosotros se puede mover, pero que tiene un sentido mayor, y ese sentido mayor es la construcción del otro eh, en la magnitud que el otro puede hacerlo.